¿Qué tal, amigo Cranion o amiga craniana? Qué bueno que nos visitas del otro lado del cristal. Soy el muñeco de Cranion y estoy aquí para que continuemos con esta cuestión de cómo hacemos esta, este tópico del audio aquí en, en, en Cranion. Recapitulando, en los videos anteriores vimos. Cómo es la cuestión de la mezcla de la batería, cómo aplicamos los plugins, cómo funciona, cómo y qué hacer en, en, para mezclar la batería. Hoy corresponde al bajo. ¿sí? Carlita grabó su bajo, lo que hicimos en este caso fue grabar dos stracks, dos uno con un micrófono y otro con la línea directa. Lo que vamos a hacer es justamente hacer e integrar ya el bajo. Y la batería. ¿Por qué el bajo y la batería primero? Pues porque son la base rítmica. ¿Cómo hacemos una mezcla? Ya habíamos visto en otros videos que existen varios tipos de instrumentos y estos instrumentos pertenecen a diferentes secciones dentro de una pieza musical. En el caso de la batería, pues pertenece completamente a la sección rítmica. La, la sección rítmica de qué se encarga, pues ya sabemos como su nombre lo, lo dice de llevar el ritmo. Ahora vamos con el bajo. ¿Por qué el bajo? Bueno. Porque el bajo es justamente el enlace entre la sección rítmica, la sección melódica y la sección armónica El bajo al ser un instrumento atemperado, eso quiere decir que se afina Podemos generar diferentes notas, escalas, acordes, intervalos, etc. con el bajo Eso lo pone ya en la categoría de los instrumentos armónico-melódicos Y también la manera en que se toca te lo hace parte de la sección rítmica Puede ser con slap, puede ser con los dedos, etc. Diferentes técnicas. Estos dos van a formar parte de la base. La base de cualquier pieza musical. No solo en el rock y en la música popular. También en la música clásica. La sección rítmica se compone obviamente de estos instrumentos. Que hacen esta parte rítmica y armónica, melódica. Pero siempre con las frecuencias graves. Las frecuencias más más graves están en este lado. Por de ahí que también por eso empecemos por la... Este tipo de instru a mezclar este tipo de instrumentos lo que hacemos es justamente como ustedes saben las frecuencias graves son las que tienen más energía entonces son las que van a ocupar más más en nuestro espectro ¿sí? y, los, y las que van a, a disminuir mucho más y más rápido nuestro nivel de tolerancia ¿sí? entonces lo que vamos a hacer aquí es ahora empezar con el bajo vamos a escucharlo solín podrán dar cuenta yo capturé en bajo bastante gordito que también tiene ahí sus matices aguditos en uno de los, de los tracks que, que capturamos como les decía hice una captura con un micrófono y con una línea directa del amplificador si ¿sí? ahora lo primero que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos con la batería primero nos vamos a ir con un solo un solo este con un solo track una vez que ya lo posicionamos en el en el espectro este de, de lo que habíamos dicho, de izquierda a derecha ¿sí? para que no esté compitiendo con el bombo, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos el bombo un poquito paneado hacia el lado derecho en este caso, y el bajo entonces lo voy a panear un poquito hacia el lado izquierdo, porque, volviendo a lo, a lo que habíamos visto, de esta ley de física que dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo pues justamente también como el bajo y el bombo comparten la mayor parte de las frecuencias, lo que va a hacer es panear uno hacia un ladito y otro un poquito hacia el otro lado con el fin de sacarlos de, de, de, de que estén en el mismo lugar para qué? pues para que podamos tener una mejor inteligibilidad entre estos dos instrumentos ahora una vez que hicimos eso lo, lo que voy a hacer es que como habíamos visto tenemos que hacer que las cosas interactúen no puedo empezar a mezclar y a hacer el sonido del bajo solito porque pues porque va a interactuar con lo demás ya habíamos visto que si hacemos un sonido de, de bajo independiente al sonido del bombo en este caso Pues podemos correr el riesgo de que pues va a sonar muy bien solo el bombo y muy bien solo el bajo Y a la hora que los queremos integra integrar vamos a tener ahí, se van a empastar, no, no se van a definir, etc Entonces yo voy a ahora a hacer el sonido del bajo conforme al sonido del bombo que ya tengo Ok, entonces para esto necesitamos escuchar también la batería Por lo menos el bombo En este caso a mí me gusta escuchar toda la batería ¿Por qué? Pues porque también hay otros elementos de la misma batería Que también interactúan al mismo tiempo Entonces me gusta y creo que es bastante práctico y conveniente El hecho de, de tener a los dos instrumentos en este caso Tomando en cuenta toda la batería como si fuera un instrumento Y el bajo sonando al mismo tiempo Entonces... Ok, una vez que los lo tengo sonando lo que voy a hacer es que le voy a dar primero que nada nivel al bombo a que quede justamente al, por, al, al nivel del bajo, ¿no? Primeramente, el bombo y el bajo al mismo nivel. ahí estamos, si se fijan, yo desde la vez pasada habíamos hecho un sonido de bombo bastante, con bastante clic, con más ataque y menos resonancia porque estoy pensando poner el bajo con más resonancia y menos clic. ¿Sí? entonces primero que nada, ya que los tengo al nivel ahora sí, lo que voy a hacer es, primero que nada quitar las frecuencias que no voy a utilizar ¿Sí? en este caso como tengo dos canales de bajo uno lo voy a reservar para todo el cúmulo de frecuencias graves y medias graves y el otro lo voy a reservar para todas las frecuencias para el cúmulo de frecuencias de las medias medias a las medias altas del bajo habíamos hablado que cada instrumento tiene desde sus frecuencias graves o muy bajas hasta sus frecuencias altas o muy altas dependiendo el rango sí todos tienen este tipo de frecuencias obviamente las frecuencias muy altas del bajo no tienen que ver necesariamente con las frecuencias muy altas de el rango de frecuencias que escucha el oído humano, ¿sí? Sino sus frecuencias muy altas. Ajá. Ahora, aquí lo que voy a hacer es que lo que este, vamos a discriminar las, de las frecuencias medias hacia las frecuencias altas y muy altas del bajo y solo voy a dejar en este canal. De las frecuencias medias bajas a las muy bajas del bajo. Para eso pues me voy a auxiliar, ¿verdad? De un filtro que me va a permitir hacer esto. En este caso a mí me gusta utilizar el R2. Ajá. Y lo vamos a filtrar de la siguiente forma. Vamos a poner un filtro, un high pass filter. ¿Cuáles frecuencias no voy a utilizar aquí? Bueno pues las que no, no voy a utilizar más o menos son del 60 para abajo. Voy a subir un poquito el Q para darle un poquito más de, de, de precisión al filtro. Y luego, con un filtro paso abajo o un low pass, voy a cortar más o menos, como a mí me gusta, es más o menos 200, 250. Ahorita lo vamos a, a checar. Acuérdense, eso va a depender del sonido que ustedes quieran, en donde cortan. Va a depender del sonido que ustedes quieran Del género musical Y de lo que estén pensando Para el final de la mezcla ¿sí? Entonces yo lo estoy haciendo en esas frecuencias Ustedes escúchenlo Y pongan los cortes en las frecuencias Que ustedes necesiten O que a ustedes les gusten O que ustedes quieran Ajá. Igual también voy a subir aquí un poquito El Q el, el Con una caída más o menos No tan... poquito más pronunciada y voy a poner el corte en los 200 bueno 250 250 ahí a ahí escuchemos Ahí tengo Vamos a un poquito el, uh, todo, a toda la batalla. se fijan ahí tengo el bajo, casi puro puras frecuencias graves. Una vez que hice eso, ya tengo discriminadas las frecuencias que no quiero. De entrada. Ahora, ¿qué necesito? Necesito controlar la dinámica. Obviamente como es un humano el que tocó, sus golpes no van a ser este, muy parejos. Acuérdense que el humano por este, naturaleza tiende a dar el primer golpe fuerte el segundo débil, el tercero medio fuerte y el cuarto débil, ¿no? y así sucesivamente. Entonces, con un compresor ahora vamos a intentar, este, controlar un poquito la dinámica para que los golpes sean un poquito más parejos, sin tampoco, este, eh, achatar y apachurrar demasiado la, la señal que no tenga dinámica, la dinámica natural. Lo único que necesito es un poco de control para que se defina un poquito más. Ajá.